Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hobby Hobby 10. En el día de hoy os voy a enseñar, Hoy estamos otra vez en Scratch. Y en el día de hoy os voy a explicar cómo hacer una Kanoi. Un juego muy chulo. Que a mí me gusta mucho. Y, y si no lo conocéis, pues voy a jugar un momentito. Lo, que lo único que hay que hacer es darle a la pelotita. Cuando le das, se suma un punto. Y así todo el rato. Pero no solo es eso. Cada Oing. vez que le das, Oing. la pelota va más Oing. rápido. Tienes que intentar que la pelota Oing. no le dé a la línea Oing. roja. Porque si no pierdes. Oing. Voy a, Voy a intentar hacer lo máximo posible que pueda. Vale, eh, no se sé acaba de pasar. Está... No, para de... está subiendo. Ahora, ahora, ahora. ahora. Vale. Así. Bueno, me estoy enganchando un poquillo, así que sin más distracciones, comenzamos. Muy bien, como siempre hacemos, esto lo quitamos y vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a llamarlo... Alcanon... Perfecto. Espero que lo haya escrito bien. Vale. El gato lo vamos a eliminar, porque no nos va a hacer falta. Vamos a buscar una pelota, la línea roja y un palillo verde. Vale, aquí ya tenemos la pelota. Con sus disfraces. De hecho le voy a poner pelota. Ahora vamos a buscar la línea roja, el palo verde. Aquí. O la línea, ya como... Yo lo voy a dejar aquí. Y por último vamos a buscar el fondo. Como siempre os digo, el fondo siempre lo... es vuestra elección. Yo, o sea, se nota que queda más chulo este, porque tiene más sentido. Pero bueno, si vosotros queréis otro, os lo dejo en vuestra elección. Vale, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la pelota. Tenemos que irnos aquí y al hacer clic lo tenemos que mostrar le damos y ya se muestra eh, apuntar oye, espera apuntar a la dirección en dirección 90. y eh, tenemos que irnos a, bueno, no, el movimiento y tenemos que buscar, girar, ahora, lo de los 15 gramos los damos a quitar y nos vamos a irnos a operadores y vamos a buscar el número aleatorio, que está aquí. Y ahora se va a buscar un número aleatorio de grados, en este caso vamos a poner 10 y 30 grados así y por último vamos a poner que por siempre vaya a hacer mo bueno, mover 10 pasos no vamos a poner vamos a crear una variable si, sí, una variable vamos a llamarla pasos ahí la vamos a apuntar y vamos a ¿Qué hay que poner ah, ah, vale. hay que poner, mover pasos, pasos y lo más importante cuando nosotros le damos la pelota cuando le da aquí es como que rebota pues vamos a buscar para que rebote que es fácil ¿Dónde si toca el borde rebota, que la hemos visto antes muy bien, hemos acabado la primera cosa vamos a hacer otra, que es súper rápido solo son dos códigos, hacer clic a la, cerclea, la bandera y la X y ahora vamos a poner aquí 0 150 ya está, hemos tenido el eh, S y ahora vamos a crear un mensaje, ¿vale? Yo le voy a, voy a, voy a hacer, ok, oh. ahora vamos a hacer más o menos lo que sería cuando pierdes, que al recibir, no, espera, sí, al recibir, Game over lo vamos a esconder porque cuando pierda la pelota ya no estará al hacer clic a la bandera por siempre por siempre va a hacer lo siguiente vamos a coger un sí entonces ahora sí vamos a irnos a sensores Tocando Tiene tocando Padre No sé muy bien cómo se dice Pero estamos hablando de este Vamos a hacer que cuando le dé aquí Rebote Y ni bueno No solo que rebote Pero también vamos a hacer Que dé puntos Con lo que vamos a crear Otra nueva variable Que se va a llamar y esta sí la vamos a mostrar. Vamos a hacer que cada vez que le dé al palillo verde rebote y sume un punto. ¿Vale? Entonces vamos a añadir sumar a mi variable y ahora la cambiamos por puntos uno. Y también a pasos. Por lo que vamos a coger otro y lo pondremos en pasos. Igual. Uno. Ahora vamos a coger este mover 10 pasos así lo dejamos y ahora esto es opcional pero lo recomiendo vamos a añadir un sonido que cada vez que le dé suene un sonido ahora mismo suena este eh, bueno espera suena este pero estaría guay poner este si no os gusta ninguno de los dos, podéis elegir. Hay un montón. Aunque ninguno de estos le pegue, podéis buscar. Yo le voy a dejar este que me gusta. Este un poco... Bueno, este también quedaría bien. Incluso lo podéis poner más lento. O más rápido. Pero yo me voy a quedar con este. Así que lo cambio. Ahora vamos a darle que, que también cuando le dé cambia de color. O sea, vamos a cambiar el disfraz. Que sería en apariencia. Eh, siguiente disfraz. Y ahora vamos con lo último. Al hacer clic en la bandera vamos a poner dar a puntos y cogemos otro dar a pasos aquí lo, en puntos vamos a dejarlo normal pero en pasos vamos a dejarlo en 10 porque a lo mejor le damos bueno y bueno hemos hecho lo primero ahora la pelota funciona como debe funcionar, pero ahora yo muevo el ratón y no y no vale. Y aparte le da a la línea roja y no muere. Entonces es lo que vamos a hacer. La pelota está terminada. Ahora vamos a irnos a la línea. Va a ser muy cortito. Pero muy cortito. Como siempre, al hacer clic en la bandera, por siempre, vamos a hacer que cuando le dé... Se acabe. Vamos a coger un si sí, entonces. Vamos a poner que si la pelota toca la línea, si tocando pelota, vamos a poner que va, va a enviar nuestro mensaje. Game over. Y aparte va a detenerlo todo. ¿Eh? ¿Dónde está? Aquí. Va a tener todo. Así que mira, ahora le damos y ya está, ya estaría listo la línea roja y la pelota. Ahora vamos a hacer este que tenemos que hacer que cada, con el puntero que se mueva. Este también va a ser súper corto, en general esto es un proyecto muy fácil, así que vamos a ver. como siempre. Ahora hacer que, en la bandera, mostrar, porque luego lo vamos a ocultar cuando le dé a la línea roja, por siempre, eh, dar el valor, dar x, el valor, vamos a irnos a sensores, vamos a poner posición X del ratón ahora vamos a crear otro que es, que va a ser sencillo va a ser como el de la pelota eh, este lo, lo que podemos hacer es copiar y pegar o lo hacemos yo lo voy a hacer al hacer que no, perdón al recibir game over lo vamos a ocultar vamos aquí esconder y casi lo tenemos listo. Solo falta la última cosa. Vamos a crear... Un título. Así que... Uy, joder, tío, la estoy liando. Vamos a poner... Eh, pintar. Y ya está. Yo lo voy a llamar Game Over. Porque vamos a hacer... Que... Vamos a crear un título. Damos aquí, ponemos esto y ponemos Game okay, Over. Vale, estarás viendo y dice que una letra muy fea o el color no es el que tú quieres. No pasa nada, esto se puede cambiar, se puede poner tanto el color que tú quieres como la letra. Yo recomiendo Pixel porque es más de videojuego. Game Over y bueno ya lo teníamos ya lo tendré, ya lo tendríamos listo y ya está eh, eso lo es he si no me equivoco sí eso lo es he pues ya tendremos el título y ahora vamos a hacer que salga al hacer clic esconder por, en este caso esconder porque cuando le demos a jugar va a salir esto y es lo que no queremos entonces, lo que tendremos que hacer es lo siguiente: al hacer clic en la bandera, lo vamos a ocultar. Lo he dicho antes y no sé por qué no lo he hecho. Esconder ahí. Y al recibir mostrar Game over, lo vamos a ocultir, mostrar. Creo que lo tengo listo Si tengo un fallo, lo veo Vale, por ahora va bien ¿Qué ha pasado? Vale gente, siento los errores eh, Lo he vuelto a revisar Que no lo entendía Y era porque hay que poner aquí 160 Y aquí 190 eh, pues Espero que funcione Yo creo que lo tengo todo Ahora sí, pues bueno gente, ya tenemos el juego listo. Ahora un pequeño gameplay. A ver, la pelota baja, eh, le doy otra vez. Vale, vale, vale. Va a bajar, que baje. Vale, baja, le doy. Es verdad que por aquí, ahora mismo un poco aburrido porque era demasiado lento, pero ahora va a ser más rápido y ahora sí va a dar más ganas de, ahora va a ser más difícil. Yo hay un truco, pero es un poco difícil y algo arriesgado, que es conseguir más puntos. Que no. El truco es que la pelota se quede por aquí abajo y acá. Y así consigo un montón de puntos. Pero a lo mejor o se te va para arriba o se te va para abajo, para abajo y pierdes. Bueno, bueno, vale, llevo 13, llevo 13. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Mi récord, voy a ser sincero, es 17. Y llevo por ahora 14. No está mal. Es que tío, es muy difícil. Mira, mira, mira. Ahora va súper rápido. 16. Oye. 17. Oye. 18. Ah. Es que esta vez se es pasa. Es que te puede pasar cualquier cosa. 19, 20, 21. Hemos perdido. Bueno, no pasa nada. Hasta bien Bueno, chicos, este ha sido el vídeo de, de hoy. Eh, no sabía qué proyectos traer de Scratch. Y he pensado en traeros este, que está muy guay. Y bueno, recordad que si queréis que os enseñe a hacer más videojuegos como este, recordad, un like y suscribiros al canal. Y a ver quién me adelanta en puntos. Los retos, suscriptores. Así que a nada este ha sido el vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!